Bueno, empiezo cuando me digas. Sí, no, está dándole que está grabando. Y tienen que ir a hacer. Ok. Ahora te digo, todavía está te voy a estar ahí procesando. Sí. Bueno, buenos sí. días. Eh, buenos días a todos y a todas. Hoy es 30 de abril, es viernes. Toca curso de Yo Sigo Publicando. Bueno, después ya estuvimos también una sesión informal allí con Jonathan, ya. Ya recordaréis. Y hoy tenemos con nosotros a profesor JJ Mirero, que es pasaremos profesor más conocido de, de, de la Universidad de Granada. Él es catedrático y está en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de los, de los Computadores. Y bueno, se nos ha ofrecido a, a, a darnos un curso sobre, sobre cómo preparar un póster científico. Ya dimos un curso anteriormente, y, pero ahora vamos a conocer la experiencia de... De JJ. Eh, yo creo que va a estar estupendo porque JJ es un estupendo profesor y siempre es muy original en sus presentaciones y, todo, y en todo lo que hace. JJ, muchas gracias por participar con nosotros, muchas gracias por, por ofrecerte. He de decirte que eres de los pocos catedráticos, o de los pocos, yo creo que eres el primer catedrático que escribió y yo sigo publicando para ofrecerme un curso. ¿En serio? ¿Sabes? Sí, porque normalmente eh, los cursos los montamos con, con alumnos predoctorales, postdoctorales y, y con la gente más joven, que es a que se nos están ofreciendo para hacer los cursos y con un equipo básico que tenemos. Y, y, y yo creo que de, lo, de lo, del núcleo duro, de los catedráticos, de la, de la gente <risa> más, joven, no hemos de los primeros que más he escrito personalmente y que no más tiene que invitar. O sea, que, que habla muy bien de, de tu actitud y, y, y de tu forma de entender la universidad. Oye, no me enrollo más. Eh, yo estar por aquí aceptando, ¿vale? Si hay algún problemilla o algo. Y bienvenido, muchísimas gracias y te doy la voz y la palabra. Aquí tiene a 70 personas, ¿vale? Que seguro que te van a escuchar muy atento. Esta gente, estos son muy informales, ¿vale? Y suelen hacerte preguntas mientras estás haciendo la presentación. Por... O sea, que te va a encantar porque son, son muy dinámicos y yo animo a que le deis la lata JJ porque sabes muchísimo de esto y de casi todo. JJ, un abrazo y te doy la, la palabra. Eh, un abrazo, Daniel. Eh, muchísimas gracias por aceptar. Bueno, yo espero que os resulte un poco, por lo menos, entretenido y también os sirva y os inspire. ¿no? Eh, os hablo también desde mi propia experiencia personal. ¿no? O sea, yo bueno llevo ya 33 años en la universidad, participando en el tema de póster pues, prácticamente casi desde el principio. Eh, Muchas veces da la impresión de que, de que cuando te aceptan un postre en una conferencia es como una cosa, eh, como que no te han aceptado el paper completo y tal, aunque es cierto que hay algunas conferencias que son solo de póster, como por ejemplo esta que os muestro, se llama PPSN, una conferencia de algoritmos evolutivos. Eh, bueno, yo siempre me ha gustado eh, darle la vuelta a las cosas y tratar de hacer las cosas de la mejor forma posible. Eh, y yo creo en el tema de póster eh, lo que perseguimos, como, como aquí mi amigo, eh, el catedrático Carlos Cota de la, de la Universidad de Málaga, es derribar la puerta de la sala de póster y hacer que, la, eh, que las sesiones de póster sean memorables. Eh, quiero que os quedéis con dos ideas. Primero, eh, los objetivos de un póster son principalmente dos. Primero, necesita atraer a las personas a que vengan al póster. Eh, porque, bueno, generalmente hay una sala de póster y en esa sala de póster puedo ver... Yo a veces me he hasta 150 póster en una sola sala. ¿no? Segundo, necesita... Eh, transmitir la idea principal o ideas principales de tu póster y que ese póster sea memorable. Entonces, para mí esas dos cosas son las fundamentales y es lo que uno quiere buscar. Y lo que tenéis siempre que tener en cuenta, y os voy a tra tratar de transmitir a lo largo de esta, de esta presentación, es que el póster es un decorado para poder transmitir eh, tu idea científica de, del trabajo que has querido hacer. ¿Vale? Entonces, eh, tienes que partir de esa idea que es una idea, por un lado, muy simple y por otro lado, yo creo que es revolucionaria. Un póster es un decorado. ¿vale? Lo que le llaman en, en, eh, en inglés lo que se llama un prop. Un prop es cualquier objeto que se vaya a utilizar en una actuación o en una película para poder transmitir el mensaje de la película. Esa es la misma idea del póster. ¿vale? Eh, seguramente muchos hayáis encontrado con pósters que son más parecidos a a este eh, de mi amigo de mi amigo Fernando, el clásico de póster, de, yo no sabía que esta conferencia era de póster y he tenido que darla de todas formas. Eh, a ver, Fernando Tricas también eh, es un excelente profesional, pero eh, esto seguramente lo habréis visto, lo habréis visto muchas veces, ¿no? Un póster que no es sino eh, una simple, eh, digamos, eh, impresión de, lo, de, lo, de las preferencias que te habías preparado, porque no sabías que era una conferencia de póster, eh, en muchos casos veréis esto y en otros casos directamente la gente pone, pone el paper. No, eh, no sé si, lo, si os fijáis que viendo esta, esta, esta distancia es más o menos la distancia a la que eh, vosotros vais a encontrar cuando primero pasáis por delante del póster y segundo estáis viendo el póster. Se ve algo, primero, segundo, eh, recordaréis algo de lo que viene en el póster, porque pensáis que en una presentación de póster no una presentación de 40 minutos, no una presentación de una hora. Es una presentación que la gente se plantea eh, ir a tu póster, entre otros muchos que puedo ver en la sala, eh, y generalmente lo que va a hacer es que en una sesión de dos horas, dos horas y media, porque no, no puede haber más, va a haber cuatro o cinco pósters, seis pósteres a todo tirar. ¿no? Eh, entonces tenéis que tratar de hacerlas muy condensadas, atraer a la gente a hacerlas muy condensadas, eh, y luego, por supuesto, que sea memorable. ¿no? Eh, fijaros, por ejemplo, este póster es bastante mejor. Eh, eh, bueno, no sé si lo conocéis, es Pablo, Pablo García, eh, actual director de la oficina de software libre, eh, hizo la tesis doctoral conmigo. Esto también en la misma conferencia de póster PPSN. Fijaros que ya hay por lo menos una cierta mejora con respecto al póster anterior. Y este es el póster que os voy a encontrar con más, eh, con más asiduidad. ¿no? Eh, es un póster que está organizado en diferentes paneles, que bueno... En fin, más o menos exponer eh, bueno, las cosas. Tiene una, una, un panel claro de conclusiones, con lo cual es bastante mejor en ese, en ese sentido. Sin embargo, tiene un defecto. Eh, a ver si alguno me sabéis decir qué defecto tiene. El color, es que el, tiene un color. el color de la fuente y el fondo, efectivamente. Ese es el problema. El color y la letra no se distinguen. Fijaros que es un detalle muy nimio y un detalle que uno no cae a la hora de, a la hora de, de presentarlo. ¿Por qué? Bueno, lo ve en la pantalla y dice, es que bien, se ve, que bien se ve en la pantalla. ¿no? Eh, es un detalle de accesibilidad. Es un detalle que para personas de mi edad, por ejemplo, eh, nos puede resultar complicado leer qué es lo que hay, ¿vale? si lo que queremos es leer. Entonces, eh, fijaros que hay eh, ese tipo de cosas, por ejemplo, Tenéis que tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo tener en cuenta que tenéis que captar la atención de la persona que llegue al póster prácticamente en una fracción de segundo. O sea, una persona que pase por delante y diga, ¿pero que hay ahí si no se ven las letras? Directamente va a pasar de largo. vale Lo cual va a ser, va a ser un problema. Eh... Bueno, esta es eh, con mi compañera Ana, Ana Esparcia Alcázar. Eh, una vez más, es una actitud también un poco... Eh, un poco Habitual en, en, en las sesiones de póster, ¿no? que es la, la, o sea, la actitud de cazar a todo el que se presente pase por delante de tu póster. En plan, ¿no? que no se me escape, ¿no? por eso tengo en algún lado el, el este del póster, que por cierto, es también una cosa que parece una tontería, pero que yo no aconsejo que uséis. ¿vale? O sea, eh, una de las cosas muy cómodas que puedes llevar en un viaje es el canuto este de los pósteres. ¿Por qué? ¿Por qué hago la de llevarlo? Porque si te va a mi o te va a entrañar, te van a... estar por llevar el póster, si no tienes suerte. Eh, yo últimamente lo que hago siempre es hacer los pósteres en lona. Porque en lona eh, lo puedes hacer... La última lo hice en el servicio de Retrografía de ciencia. Eh, los puedes doblar y los puedes guardar en la maleta. Y los llevas en maleta como equipaje de mano. Fenomenal. ¿vale? Eh, este póster tiene también bastantes defectos. Eh, tiene... tiene el mismo problema de la, del contraste, por ejemplo. Eh, tiene también el problema que hay eh, demasiadas letras, pero sí tiene unas una cosas, al menos un par de cosas chulas. Y es que tiene un par de imágenes para captar la atención de la persona que se quiera acercar. ¿vale? Fijaros, por ejemplo, el póster que hay detrás. El póster que hay detrás no tiene, ni, no tiene nada de distintivo. Eh, el póster que hay dos veces más atrás tampoco tiene nada, nada de distintivo. Eh, hay también una cosa sutil en esta foto, pero que puede contribuir al éxito del póster. Eh, a ver si la averiguáis. Os voy a dar una pista. Está en la esquina superior izquierda. ¿La ¿Habéis dado cuenta? A ver, eh, una de las cosas imprescindibles en los postes, eh, como, como en el comercio, es eh, eh, que haya lo que le llaman food traffic, ¿no? que haya gente pasando por delante. Es decir, que, eh, que pase la gente por delante. Si, si, si no, si, si te coloca en un lugar donde no va a pasar nadie, eh, no, el estilo de Marco está chulo, ahora que ¿vale? lo pienso. Es el camino de servicio, muy bien, Eduardo. O sea... Está en el camino del baño, o sea, la gente tiene que ir al baño, ¿por qué? Pues generalmente las sesiones de póster, lo que te dan siempre es algún tipo de refresco, lo que sea, eh, a las tres cuartos de hora está la gente yendo al baño, ¿Vale? Entonces hay dos posiciones, eh, tres posiciones, que son que son muy buenas para colocar tu póster. Esto si tienes la, si tienes la oportunidad de, de colocar el póster, que la mayor parte de los congresos sí tienen esa oportunidad. Eh, eh, eh, yendo hacia el baño, no en lo del baño, sino en el camino del baño, cerca de donde esté la barra, donde sirve la, la cerveza o refresco o lo que sea, cerca de la puerta. ¿vale? Porque eh, en esas tres posiciones eh, van a ser posiciones en las cuales la gente va a pasar. Si la gente va a pasar, tiene la oportunidad eh, atención. Si tiene la posibilidad de llamar la atención, tiene la oportunidad de, de transmitir el mensaje. Hay también otra cosa que es relativamente sutil en esta foto pero que a ver si uno la sabe averiguar y que es también esencial al éxito de un poste. Bueno, no sé si tiene que pasar en ella, ¿no? Pero, pero estoy diciendo, eh, está en el sentido, si es en con eso no lo puedo controlar, es cierto. Eh, ¿Sabéis lo que hago de los casos que no lo puedo controlar? Lo que hago es que localizo una posición o una zona. Y si veo que no aparece la persona de ese póster, lo coloco allí. Porque, eh, ya os digo, muchos casos sí pasa eso, pero, pero si no puedes, bueno, tienes que tratar de hacerlo mejor. Muchas veces también lo que puedes hacer es cambiar un poquito la posición del panel. Entonces, si cambio un poquito la posición del panel, lo puedes mejorar. De otra forma, volvemos a una cosa que es imprescindible en todo póster. Y es que esté en un lugar que esté bien iluminado. Normalmente casi todos los pósters, bueno, yo he visto sesiones de póster en exterior, no me, por ejemplo, en Leipzig tuvimos una sesión de póster en exterior. Eh, en Málaga también tuvimos la sesión de póster en exteriores. Eh, en este caso, la iluminación no es un problema. Pero en muchos casos, la iluminación puede ser un problema. O sea, no es que sea imprescindible la iluminación y, y tengas que hacer las cosas de forma que, de forma que sea lo más accesible posible. Pero sí es cierto que si estás en una zona oscura, volvemos a lo mismo, no va a traer el póster, eh, nadie, te va, te va nadie se va a parar. ¿no? Entonces, son dos cosas. Que tenéis, que tenéis que tener bastante en cuenta. Bueno, como veis, esta fue, bueno, yo creo que fue como en no sé, 2017. Eh, esto es algo también que tenéis que tener en cuenta. Eh, normalmente la sesión de póster son también de refresco. ¿vale? Aquí estoy con mi eh, profesor Laredo, eh, eh, Jiménez Laredo, que está ahora de, de profesor en la Universidad de Lejabre, y una vez más Pablo, que bueno, como fue mi, mi doctorando, pues, pues va a aparecer en muchas fotos. Eh, aquí también, como veis, eh, es un sitio que no pudimos elegir. Pero estamos haciendo una cosa que no se puede hacer. Lo que no se puede hacer es beber durante el póster. ¿vale? Tienes que llevarte una botellita de agua y llevarte lo mínimo imprescindible para poder aguantar lo, las veces que tengas que dar la chapa. Lo mínimo. Porque una de las cosas que no puedes hacer es abandonar el póster. Entonces, si, si te llevas como mucha gente, sobre todo en las conferencias alemanas, que te, te plantan allí un medio litro de cerveza a la que te descuidas, o sea, a los 10 minutos está diciendo, ¿vale? A ver si este esta persona humana se, se va eh, y puede ir a un servicio, ¿vale? Entonces, abandona el póster. Entonces, cualquier persona que pueda pasar por el póster va a decir, bueno, aquí no hay nadie, ¿vale? Eh, aparte que el póster también, bueno, pues, pues tiene el problema de que la letra es muy pequeña, una vez más, si no la veis desde aquí, pues no, no se va a poder ver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que tenéis, que, tenéis que, que cuidar bastante, ¿vale? O sea, tenéis que prepararos para las dos horas de la sesión de póster, poder estar delante del póster. ¿Vale? Salvo, bueno, eh, eh, en, caso, en otros casos no, en los cuales hay dos personas presentando el póster. En este caso, bueno, pues, pues si te puedes, eh, eh, bueno, digamos, eh, eh, bueno, descuidar un poco, ¿no? Y, y quizás, pues, tomarte, tomarte la cervecita y el Frankfurt también que te, que te sirvan, ¿no? O sea, es... Yo digo que es una... Es una puede parecer una tontería, pero pero puede ser realmente, realmente chungo, ¿no? Si... si y bueno, pues realmente hay gente que está, que está atrayendo y demás, ¿no? Eh, por otro lado, no hemos visto nada de diseño de póster, pero fijaros, por ejemplo, en este póster. Este póster es para mí es absolutamente genial. ¿Vale? Eh, fijaros que nos salimos del de diseño tradicional de diferentes paneles dispuestos como si fuera eh, pues, no sé, como cualquier otro póster, ¿no? Como si fuera, no sé, una... Una, algo publicitario, o algo así. Aquí, para empezar, tiene un fondo que imita eh, el corcho, ¿vale? O sea, todo esto que veis, que parecen que son chinchetas que están clavadas, no son chinchetas. ¿eh? Es un efecto trampantojo, eh, O sea, son, son pues como post-it que están clavados en algún sitio. Eh, y el fondo es, es corcho eh, pintado, ¿no? eh, Utiliza diferentes tipos de letras. Utiliza letras grandes, utiliza diferentes paneles de color para transmitir información de forma diferente. Se ve que hay un esfuerzo real en el diseño del póster para poder eh, eh, bueno, pues para poder transmitir la información de, del mismo. ¿no? Es un póster que realmente, primero, llama la atención y, segundo, hace todo tipo de esfuerzo para que la información... Accede, ¿no? Esta eh, se llama eh, Leslie Valenzuela, es una profesora de la Universidad de de Valparaíso en Chile. Este, bueno, creo que recordar que es, que es el mismo congreso del que estamos hablando, el PPS Entonces, vamos a salirnos un poco de esa, de esa digamos, diseño tradicional de póster. ¿no? Ya un primer paso es decir, vale, un póster es un decorador, algo que tengo que diseñar, ¿no? Eh, es algo que, tengo que que tengo en el cual tengo que eh, poner algo de información, pero que se concentre tanto en la parte de atraer como en la parte de transmitirla. La forma como se tiene que transmitir la información es mediante tu palabra, mediante tu actitud, mediante todo tipo de cosas que puedas usar para transmitir esa información. La información no tiene que estar en el póster. ¿vale? El póster tiene que atraer a las personas y proporcionar una serie de eh, ideas claves para que la gente pueda recordarlo y ser memorable. ¿no? Fijaros aquí, por ejemplo, por, por, o sea, la idea de input-out, y utilizar el tuning, está bastante claro. Y ver que a partir de los datos vamos a, vamos a hacer el, el, dise el diseño. Fijaros también que está escrito como mano y eso también hace que sea más llamativo y que, y que se vea mucho mejor, ¿no? O sea, a mí este póster la verdad es que es bastante bueno. Eh, de hecho, bueno, todas estas movidas vienen de una, de una eh, conferencia en la que yo participo, ya os lo enseño, se llama PPSN, ¿no? PPSN, bueno, era una conferencia en la cual, era eh, una conferencia solo póster, y entonces una de las cosas que tenía era eh, que daba un premio al mejor póster. Bueno, pues, yo organicé esa conferencia en el año 2002. Eh, en el año 2004, la verdad es que le dimos le dimos el premio a un póster que era muy bueno, muy bueno. Eh, estaba estaba eh, hablaba de, de scheduling y lo que tenía era un fondo que, que era eh, como el reloj de, del cuadro de Picasso. Eh, era excepcional. ¿no? Entonces, al año siguiente, bueno, pues yo hice un póster que, por cierto, lo tengo en mi despacho. Si es que está allí todavía en las Araguayas, eh, no se lo han comido. Eh, eh, y bueno, pues presenté, presenté ese póster, ¿no? Y yo estaba en el jurado. Entonces, estando en el jurado, decía, me, me dijo me dijo uno del jurado: dice, joder, eh, el póster tuyo es posiblemente el mejor, pero claro, está en el jurado y no, no te lo podemos dar. digo me cago en día. Esto, esto hay que solucionarlo. Pero bueno, eh, eh, al año siguiente, eh, bueno, eh, no, lo hice en colaboración y no hice el póster, eh, pero al año siguiente dije: vale, pues este año me quiero llevar el premio al mejor póster. Y bueno, pues hice un, un, un póster que os lo voy a enseñar más adelante, ¿no? Eh, este año fue el primer año que no se dio premio al mejor póster en la conferencia. Y dije, par Pero claro, ya me había venido arriba. Digo, bueno, pues ya lo he hecho esto de esta forma, voy a seguirlo haciendo. ¿no? Eh, fijaros, por ejemplo, también en este, en este diseño de póster, ¿no? Con, con Carlos Fernández, eh, profesor de la, de la Universidad Técnica de Lisboa. Eh, tiene también bastantes de las cosas buenas que, que, que tratan, que, que, que tiene el anterior, ¿no? Está pasando un cuadro de, de Mondrian. Eh, ¿Por qué está basado en un cuadro de Mondrian? Bueno, si además lo que tiene el póster o el diseño del póster está relacionado con el mismo, mejor que mejor. ¿no? En este caso, a ver, hay cierta relación entre la criticalidad autoorganizada, que es de lo que va el póster, eh, y, y bueno, pues el hecho de que los cuadros de Mondrian pues, tienen una forma determinada, que se puede decir que, bueno, que sigue, que sigue este, este tipo de, de, de criterios de criticalidad autoorganizada, ¿no? por, por los tamaños. De los cuadros que sigan una ley de potencia, por cómo se ajustan los, los eh, cuadros, etcétera Fijaros que también tiene muy pocas letras o prácticamente ninguna letra. Tiene imágenes, tiene fórmulas, tiene una tabla. Y bueno, pues en la, en la parte roja. ¿Y eh, voy eh, a preguntar algo? Perdón. En la parte roja, donde están las conclusiones? No está puesto el fuente hormina eh, como veis también está en el interior, como veis también, bueno, pues está en una zona que sea, que sea visible y pase gente. Digamos que yo creo que si alguien ve este póster y alguien ve otro tipo de póster, un póster organizado de esta forma, eh, le va a llamar más la atención. ¿no? Y por lo menos va a acercarse a ver de qué va, aunque, aunque diga, bueno, yo el tema de la crítica leída organizada, pues no es lo mío, pero en fin, igual, igual es, es un tema que me puede servir para algo y me puede, me puede interesar, ¿no? Eh, Carlos Fernández, de hecho, es fotógrafo, eh, ha, hecho, ha hecho exposiciones de fotografía, tiene el libro de fotografía, tiene una sensibilidad artística excepcional. Eh, eso no quiere decir que haya, haga falta tener una sensibilidad artística excepcional, ¿no? pero, pero sí es cierto que tenéis que tratar de eh, no adoptar la forma a la función, sino un poco al revés, ¿no? o sea, tratar de que eh, el diseño llame la atención y además... Eh, de alguna forma se corresponde a lo que hay. Escrito en este, una, pues mi, mi colega Mario es profesor en, la, en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Eh, aquí ya tratamos de hacer varias cosas más de lo que, de lo que eh, eh, os he expuesto anteriormente. Para empezar, tratamos de hacer el diseño. o sea El diseño es un diseño que, que trata de llamar la atención, que tiene pocas letras, que transmite... Eh, mensajes de una forma muy concreta eh, y demás. ¿vale? Eh, además, bueno, pues este, este fue un congreso en Kioto. Eh, los dos nos fuimos al GAP de Kioto eh, y nos compramos unas camisetas, unas exactamente iguales. Todavía lo tengo, pero no puedo ponerme la nunca porque a mi mujer le espanta esta camisa. Eh, y, y la verdad es que se puede comprender. Pero, pero bueno, para empezar, estábamos los dos juntos. Tenemos que recordar que lo importante es atraer a las personas al. La, al póster. Entonces, bueno, con esto transmitimos pues, para empezar la idea de que, de que eh, los dos estábamos juntos en los dos pósters, ¿vale? o sea, que, que podíamos, podíamos un poco transmitir, transmitir la, la información de la misma forma. También la idea de que eh, el póster, y por supuesto también hacer una presentación, es una actuación. O sea, una presentación es una actuación, un póster es una actuación. Nosotros no hemos vestido para esa, para esa actuación. Pero también una serie de cosas importantes. Eh, en Kioto, en verano, es peor que fija no lo podéis imaginar. O sea, ese, ese pañuelito que llevo al cuello eh, es un pañuelo que, que tiene, una, eh, tiene una esponja eh, de agua y lo que hace es que al, al, estar, al estar fresco, pues, pues te refresca un poco. No, no es que sea tampoco para tirar cohetes, pero sí, en fin, eh, la verdad es que está, está bastante bien. ¿no? Eh, mucha gente va, va la, a, a la sesión de póster, pues. Con una camisa o con una ropa con la cual sudan, eh, la camiseta eh, eh, se llena de mancha de sudor y en algunos casos también, desgraciadamente, eh, huele. ¿vale? Entonces, esto parece una tontería, pero ir recién duchado a una sesión de póster con ropa cómoda, con ropa fresca, con ropa que no te haga sudar es absolutamente esencial. ¿Vale? Eh, a ver, que si un póster es súper interesante y la persona que lo cuenta, pues es genial, aunque tenga una marcha de sus dos que le lleguen prácticamente hasta los tobillos, te va a dar exactamente igual. Pero recordad, es una actuación. Es, es algo donde van a tener que estar dos horas y hacer tres sesiones, cuatro sesiones, cinco sesiones. ¿Imprescindible postura? Postura también es imprescindible. Oye, tenéis que tener mucho cuidado con la postura que tenéis, porque podéis acabar con un dolor de espalda acojonante. ¿vale? Entonces, todo, o sea, igual que en una actuación en teatro, todos los aspectos de la misma se tienen en cuenta a la hora de, eh, a la hora de hacer la presentación. Eh, todos los aspectos se tienen que tener en cuenta a la hora de presentación del póster, ¿vale? Desde los decorados que son el póster en sí, hasta bueno, por pues otra serie de cosas. ¿no? También si os fijáis hay una cosita que hay aquí que es un vaso. ¿Voy a ese vaso ahí en medio? Eh, ese vaso es importante. Es eh, importante por una serie de cosas. Fijaros, por ejemplo, este, este póster. Este póster lo, lo presenté en un congreso que se llama Agostar y lo presenté en Málaga. Si veis este póster, eh, no hay absolutamente nada. ¿vale? O sea, hay tres imágenes. ¿vale? Digo que es software libre, con lo cual la gente puede, puede ir a ese, a ese sitio y tiene las conclusiones. ¿Dónde está el resto? O sea, el póster es un decorado. Como tal decorado, lo puede hacer tridimensional. Y lo puede hacer como te dé la gana. ¿Vale? ¿Cómo lo hice yo? Bueno, a ver, este que no lo tengo aquí. Un poquito más adelante. ¿Ves? Aquí está la construcción del póster. O sea, este póster era un modelo para montar. Eh, eso que estaba escrito en el póster me servía como base para explicar una serie de cosas. ¿Vale? Y entonces, eh, entre otras cosas, por ejemplo, bueno, era un, era un sistema que se llamaba eh, CoachDB. CoachDB, como sabéis, Coach significa, significa sofá. Y una de las cosas que hice fue tener un... un eh, eh, bueno, le pedí a, a mi hija Cecilia que, que se le da muy bien eso. Eh, construir un sofá de origami. Entonces tenía, tenía un sofá de origami. Pero el resto de las cosas eran un modelo para montar. Fijaros, el, el, el, la tira blanca que hay a la izquierda es un velcro. ¿Vale? Con ese velcro, ¿qué es lo que, eh, es lo que hago? Eh, pues imprimo en cartón, que lo podéis hacer en una impresora casera si queréis, eh, eh, una serie de, de paneles, los recorto y esos paneles los tengo pegados en ese velcro. Y entonces, según va elaborándose la explicación, voy moviendo del velcro las cosas a la zona donde tengo que presentarlas. Con lo cual, toda la zona vacía que hay en el póster en realidad, una zona que va a ser móvil, que va a ser interactiva, que va a ser adaptativa. Esos mismos, esos mismos cartones también se los puede dar a la gente. Se los puede decir, toma, eh, toma este póster. O sea, mira lo que hay. Y te puede señalar sobre el póster. Oye, mira esto, mira lo otro, tal. O sea, fijaros que esto, eh, una vez más, es un decorado. Entonces, como tal decorado, puedes hacerlo móvil e insertar más información que la que haya. Y fijaros también que la información que hay... E información que, que, que es puramente gráfica o sea, eh, tenéis que hacer mucho énfasis en la información visual mucho menos en la información textual y el resto que hay pues son, son cosas que utilizo como metáfora, pues para las diferentes para los diferentes eh, aspectos del trabajo ¿no? por ejemplo pues eh, como veis el, el título se llama Pool base no sé qué se habla de que existe una piscina infinita busco una imagen de una infinity pool que es lo que lo que representa la imagen y la pongo en el póster ¿vale? o sea cualquier persona que haya estado en el póster se queda claramente con la imagen de la piscina eh, del pool infinito ¿no? de, de, de, que había en este, en este trabajo elementos gráficos elementos metafóricos elementos móviles todo eso van a contribuir a que a que se a, a que se vea mejor el póster vale pero como os digo no no tenemos por qué quedarnos ahí no o sea, eh, la, la idea del velcro inicialmente eh, se me ocurrió eh, precisamente para, para este póster que quise hacer eh, en el congreso en el cual, pues, eh, dejaron de dar primero para póster. Pero lo que quería transmitir era la idea de una, eh, de una transmisión, eh, o sea, de una, de una eh, ejecución paralela de algoritmos, ¿no? Entonces, eh, bueno, para transmitir una imagen móvil de esa ejecución paralela de algoritmos, como ve aquí en la zona central, hay dos velcros, ¿vale? Y de esos dos velcros, lo que hice fue imprimir también en cartón diferentes cosas, pues me parece recordar que había una gallina, eh, Ya no me acuerdo qué más había, pero a ver, si se ve así un poquito mejor. Eh, había, pues, ¿no veis? Aquí hay un ordenador impreso, aquí hay una gallina, aquí hay otro ordenador. Eh, eso, con, que tenía un velcrito detrás, un velcro detrás, lo que hacíamos era que lo íbamos moviendo para poder eh, transmitir esa idea de cómo se ejecutaban varias cosas eh, de forma asíncrona. ¿Vale? Eh, fijaros también aquí que hay una serie de, de anuncios y, y, eh, y cosas eh, pegaditas y demás. ¿no? Eh, esto era también porque, porque o sea, pusimos anuncios por todos sitios y nos pusimos anuncios en otros postes y demás, ¿no? O sea, ya, ya último era que lo último gracioso que nos hubiéramos vestido de, de gallina turuleca, ¿no? Pero todavía había más cosas. Esta parte de aquí la puedes hacer con un hilo de verdad. Y, ah, y otra cosa también que tenía era, era eh, imanes, que eso también lo he usado mucho. Entonces, los imanes lo puedo utilizar para poner cosas en diferentes sitios. Tampoco hay que irse tanto, ¿no? O sea, utilizar algo tan simple como un post-it, por ejemplo, te puede, te puede servir para llamar la atención a diferentes zonas de la, de, de la presentación que quieras hacer, ¿no? Eh, en general, todo, todo tipo de cosas que te puedan servir para narrar el post eso sí tenéis que tenerlo muy claro. Tenéis que tener muy claro el spill, ¿no? O sea, el, el, el, el, el pitch como de 5 o 10 minutos que te sirva para transmitir el post -it. No lo tienes que contar todo, pero... ...lo que tienes que contar lo tienes que contar de forma muy estructurada... ¿no? ...y desde el principio hasta el final... ...y utilizar esas cosas para poder ir moviendo eh, y poder transmitir la, la idea del póster. ¿no? Eh, no sé, hacer cosas como, por ejemplo, mmm, una de las cosas que hice una vez... ...fue tener hilos que unían diferentes partes del póster. Y entonces, con una cincheta lo que iba haciendo es que iba moviendo el hilo de un sitio a otro. Con lo cual quedaba clara la, la relación. Y cuando establecía la relación entre una cosa y otra... Pinchaba el hilo pinchaba el hilo. Y de esa forma se podía ver, ¿no? O sea, to todas esas cosas al final te van a ayudar a, a transmitir la, la información, ¿no? Que, que bueno, la información es en la que es, ¿no? es, es la información de tu trabajo. Y la puedes hacer más entretenida, mejor. Aquí tenés otra otra perspectiva del mismo poste. Eh, aquí, pues en concreto, lo que estaba haciendo es que estaba montándolo en la cama de del hotel. En que estaba en. Esto fue en Dormont. Justamente al lado del Allianz de de, de, de eh, del espacio de fútbol. Eh. Entonces, bueno, como veis, muchísimos elementos y fue aquí ya donde, donde me vino un poquito arriba y empezamos a usar todo tipo de cosas, ¿no? Eh, Cuantas más cosas de este tipo tengáis, mejor. Eh, ¿Te puedes pasar un poco? Pues quizás sí, pero, pero al final, si consigues que hagan tu mensaje memorable, mensaje memorable, mensaje citable, eh, mensaje también que has conseguido que. que que cuaje y que realmente eh, bueno, que sirva para lo que ha ido al congreso, no que para presentar tu trabajo. ¿no? Y pueden aparecer todo tipo de colaboraciones más o menos más o menos espontáneas. no Es más, el siguiente eh, eh, congreso de la misma serie o de la que sea, a la que vaya a ir, la gente ya va a ir a tu póster, porque va a decir, oye, menos pues me está aquí cinco minutos de entretenido, voy a enterarme de algo, a lo mejor no va a ser algo súper relevante, pero siempre va a ser algo, algo entretenido y, y, bueno, con cierta relevancia, con cierto interés para, para mi campo, me voy a contento, ¿vale? O sea, fijaros siempre que, que esa es la idea, la idea principal, ¿no? Entretenimiento, memorabilidad y demás, ¿no? Este es eh, uno que hice relativamente reciente en, eh, en Parma, ¿vale? De hecho, tengo aquí el cochecito que usé. No sé si se ve en la cámara, ¿se ve, no? 600 de, de la cámara. ¿no? O sea, Aquí hablamos, bueno, pues, esencialmente era un, eh, eh, un sistema para, para, para diseñar el, eh, lo, el motor de decisión de un coche de carrera. ¿no? Bueno, o sea, yo creo que claramente si mira al, al póster, claramente sabe de qué va. ¿vale? O sea, aunque no sepan lo que, lo que es Torx, aunque no sepan lo que es eh, Fusy Driver o algoritmo evolutivo, sabe, oye, esto va, esto va de coche. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, eh, aparte de que utilizo varias cosas, no sé si se ve, lo voy a poner así un poquito más grande, lo veis aquí lo, los pequeños velcros, ¿vale? Estos pequeños velcros eran los que usaba para mover eh, para mover el seillas. ¿vale? Entonces yo tenía el pegado por ahí, por ejemplo, se me cayó 400 millones de veces, no es más que los seillos, son más duros que, que, que todo. Entonces yo iba poniendo el seillo aquí, el seillo allí, el seillo allí. Y de esa forma iba exponiendo las diferentes eh, partes del, de, del póster. O se iba transmitiendo la idea, la idea del póster. Eh, realmente, aquí no tengo prácticamente ni conclusiones, pero, pero eh, aquí no me llevó el premio de mejor póster, se lo llevó otro que era mucho mejor todavía, eh, porque tenía un diseño acojonante. Eh, pero sí es cierto que una de las cosas que hice es y esto lo hago también en bastantes pósteres, es dar una solución a ese momento incómodo que es cuando... Mmm, ya le he contado a esta persona todo lo que tenía que eh, hacer. Eh, ahora, a, ahora, ¿qué hago? Eh, ¿Tiene otra persona que está esperando o no tiene otra persona que está esperando? Se produce como, como un momento de incómodo, tipo, cuelga tú, no cuelga tú, eh, cuelgo yo, no, vale, cuelga tú. Entonces, tienes que tener una forma de transmitir claramente cuando estás llegando eh, al, al final de tu presentación. Es decir, esto era lo que quería contaros, ya hemos terminado, si tenéis alguna pregunta bien, si no, eh, hasta luego, Lucas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Darle algo a la gente. Entonces, en este caso lo que tenía son eh, eh, pequeños cochecitos hechos con Papercraft, una vez más por, por mi hija Cecilia, que, que tiene mucho arte en eso, eh, entonces, cuando terminas, dices, oye, he terminado. Eh, poner alguna notita diciendo, cuando terminéis, os vamos a dar un pequeño regalo. Entonces, este, este eh, le dais este pequeño papercraft, ¿no? O sea, bueno, luego, luego la gente me, me enseña fotos. Mira lo que me diste, lo, lo he puesto en mi, en el está hablando, anuncio mi despacho. Todo está churrado, claro, de poder ponerse. Pero, eh, o papercraft o origami siempre son una buena idea, ¿vale? O sea, son dos cosas que puedes dar. Y sirven sobre todo, primero por supuesto para hacerlo memorable, eh, de hecho una de las cosas también que os lo voy a enseñar un poquito más adelante, es que en el, el papercraft o en el origami escrito a mano tienes un enlace corto que apunta a tu paper, con lo cual si se llevan un regalo, se llevan también un enlace a tu paper si quieren recuperarlo más adelante. ¿vale? Eh, pero, pero esa idea... Eh, es útil desde el punto de vista de la memorabilidad, es útil también para atraer gente, porque oye, no hay nada más que nos gusta a los científicos que, que nos den cosas gratis en los, los congresos, ¿no? que nos den, bueno, no sé, eh, un aire acondicionado, un tela, una jarra, yo tengo jarras de congreso, una camiseta, pegatina, sí. Si sí, además te llevas un origami o lo que sea, oye, genial. Eh, la gente dice, oye, que, que este deporte de da origami, ese, ese no gana, ese. Es eh, súper científico de la, de la muerte, pero, pero no da nada. Así que vámonos a este. Que da. Eh, a veces hemos dado también pretzel, por ejemplo, cuando no teníamos nada construido. Pues venga, vamos, vamos Prestel. ¿no? Eh, Uno amigos eh, mexicanos se llevaron, se llevaron cajetas, obleas con cajetas. Eh, en fin, bueno, ya, ya con esto, ya como lo llevo haciendo muchos años, pues ya muchos colegas que tengo en otros sitios pues buscan sus propias su propia maneras de, de atraer a la gente. ¿no? Eh, en fin, idea: dar algo. Esto se ha terminado. Este algo te sirve para anunciarte claramente el fin del tema y también te puede servir para que lo recuerdes. pero voy a enseñar más cosas todavía. Una cosa también que es bastante útil. Uno tiene tendencia a llenar ese horror el miedo al vacío, de, oh, Dios mío, esta tiene que estar llena cosas. Aquí tengo un centímetro cuadrado donde no tengo nada escrito. No tienes que temer ni al vacío, tienes que aprovechar ese vacío. Estoy investigando durante muchísimos años, el juego del mastermind. ¿no? El juego del mastermind, bueno, pues si lo veis aquí arriba, es, bueno, eh, un juego que tienes que poner en una, una combinación de color secreta y tú tienes que averiguarla ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, pues ponerlo en el póster y más o menos se averigua, ¿no? Pero qué mejor forma de hacerlo que, efectivamente, eh, poniendo un juego del mastermind en el propio póster. Entonces, este lo hice en un congreso en Cancún eh, y lo que hice fue que compré uno, unos. Paneles, una, una, bueno, sí, paneles se pueden llamar imantados, ¿vale? Y lo que hice fue eh, imprimir diferentes eh, cosas en esos, en esos paneles imantados y recortarlas, ¿vale? Eh, aquí, se ve un poquito más arriba, al lado de la, de la bandera de México, lo que se ve es algo que está tapado. Esa era la combinación secreta, ¿vale? Y entonces, aquí tú poniendo lo, la, las diferentes combinaciones y aquí que es simplemente una pizarra blanca, eh, lo que iba haciendo en esa pizarra blanca es poniendo la calificación. Eh, al final de cada, de cada juego, pues, pues, esto es mi caso, vamos, que, que lo veis aquí, que son los mismos, las mismas eh, de aquí abajo, ¿no? que es donde, donde hago el póster. ¿no? Eh, de hecho, están ahí las tantas de mi, de mi hija, <ríe> por alguna razón. Era porque era verano. Eh, entonces, bueno, eh, eh, o sea el utilizar pizarra blanca, el utilizar... Eh, eh, paneles imantados o zonas imantadas son súper útiles y te dan un montón de juegos ¿no? o sea, en este caso realmente es que es un juego pero en otro caso es que puedes hacer desde, desde escribir tus cosas directamente cosas que o sea, al final hay un montón de cosas en ciencia que, que no se pueden explicar de forma estática y explicarlo de forma estática y tú dando la chapa al lado tampoco, o sea, tienes que dibujar tienes que eh, tienes que hacerlo a la gente que sea interactivo porque con esto también hace que el póster sea interactivo. Con lo cual la gente va ahí y puede jugar al mastermind. ¿Vale? Y entonces se, eh, se le atrae esa forma. ¿no? Toda esta zona blanca de abajo se puede utilizar, como veis, abajo a la izquierda, pues había una serie de, de eh, paneles que se podían cambiar. ¿Vale? También, eh, quiero recordar que lo que puse ahí también fueron velcro, Entonces, velcro, pizarras blancas, zonas imantadas, todo eso son cosas que podéis, que podéis usar perfectamente. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, este fue, yo creo que en bueno, 2019, o sea que prácticamente era uno de los, de los últimos congresos que, que fuimos presencialmente. ¿no? Eh, aquí utilicé de forma bastante extensiva eh, la, la zona imantada. ¿vale? Además, también aquí eh, lo que hice fue que traté de conjuntar el fondo. Eh, esta es una foto que hice yo en el Festival Aéreo de Armilla, entonces lo utilicé como fondo. Entonces en las mismas estelas de los aviones eh, las usé para, para, eh, para poner do, dos tiras imantadas y en esas tiras imantadas lo que iba haciendo era cambiando eh, estas esta fichas imantadas. Eh, Todas estas las venden en Granada y, y son bastante tecnológicas. O sea, sí, supongo que muchos... Eso lo podrá cubrir la, el proyecto de investigación en el que esté ahí o el departamento, pero realmente son bastante económicas. Entonces esas fichas imantadas, pues yo me recuerdo, me compré un puñado, bueno, me costaron 10 euros, 30 fichas o 40 fichas o lo que fuera, ¿no? Las eh, tiras están imantadas, pues, te, pues te cuesta una tira de, de dos, o sea, una tira de 3 metros o de 4 metros, te cuesta a lo mejor 2 euros. Velcro y cosas de esas en cualquier mercería lo podéis comprar. Yo lo compraba en una mercería en la avenida Cervantes. ...pero también lo tienen, por ejemplo, en multitalleres... ...ahí en el humilladero, cerca, de, cerca del centro... ...todo eso lo podéis comprar súper económico... ...y los, por ejemplo, todas esas cosas... ...las podéis comprar en, en mercería ...no, lo de los velcros... ...yo tengo velcro a Punta Si ...me parece que, que aquí incluso tengo... ...tengo aquí en mi, mi cajón... ...me queda alguno... no sé si lo encuentro... ...no, no tengo ninguno que... ...pero vamos, que, que yo os digo... ...lo podéis, lo podéis comprar súper super económico... ...vale al final es un poco de manualidades y yo creo que o sea, el hecho de tener que condensar el póster en unas pocas imágenes en una interacción una interactividad y tal te ayuda a ti mucho más a, a, a concentrar la idea y a poder transmitirla de, de forma más adecuada posible sí. eh, en fin, aquí estoy con mi, con mi amigo con mi amigo Víctor profesor titular en la, en la Universidad de Jaén esta fue aquí en Granada Aquí utilizo algo más, algo ligeramente diferente. Por supuesto podéis ver el diseño, eh, la célebre imagen de, eh, de los constructores de, creo que el Empire State Building, el edificio Crisler, súper famosa, eh, algo que atrae, muchas imágenes, poco, pero no sé si veis aquí arriba esto, este cubo. ¿vale? Este cubo eh, sirve por un lado como lo que os he comentado antes. ¿vale? Sirve como objeto que vas a dar al final. Además, para el cubo, pues, eh, hizo una vez más eh, eh, Cecilia eh, un pequeño lacito de forma que el cubo se pudiera enganchar ¿no? y se pudiera llevar a algún sitio. Pero es que el cubo tiene un resumen del póster. Entonces, tú podías tener el póster, podías estar explicando el póster, pero en el propio cubo, no sé si se ve, hay unas pequeñas imágenes del póster. Y están los gráficos del póster. En la parte de arriba está lo que estás contando, eh, el título, y en la parte de abajo las conclusiones. Cuando terminabas, tú le dabas el póster a esa persona y le dabas el cubo y el cubo se lo llevaba. ¿Vale? Y era algo que podía hacer el póster totalmente memorable. ¿Vale? Pero es que además también te podía servir como un prop, como algo para, la, eh, para, para poder ayudar, ¿no? Eh, ¿Ves que llevo una banda.? Eh, eh, una banda con, con, con un bolso, eh, ese era el bolso del, del congreso, pero dentro de ese bolso eh, es donde llevo los, eh, los cubos, ¿no? Porque si va a dar cualquier tipo de cosas como, como eh, papercraft o, o va a dar... Los papercraft, por ejemplo, los llevaba eh, en un tupper. Entonces, eh, una de las cosas que yo aconsejo que lleve siempre en los pósters es cinta americana, ¿Vale? ¿Por qué? Porque la cinta americana sirve para todo. O sea, absolutamente para todo. Pero la cinta americana te puede servir, por ejemplo, pues para pegar un tupper a, a donde están, donde no se sé, colocan los pósteres eh, y, y ahí pues vas cogiendo cosas. ¿no? Además, te puede servir para, para pegar el póster. Porque, bueno, obviamente está la gente colocando los pósters con, con siliputo y de esa y, joder, cuando te llevas un póster de esto, que es uno de los problemas que tienes, que son, que son relativamente pesados, o sea, en el momento que tienes un póster que es de de, de lienzo, con de luna, y además le meten encima un, un imán de estos que pesa, pesa lo suyo, pues la siliputi esa no aguanta y coña. Entonces, bueno, no sé si veis que esta tiene, por ejemplo, un montón de chinchetas, cuando son chinchetas, genial, ¿vale? Pero cuando no son chinchetas, sino que son eh, cintas de estas de doble cara, pues bueno, dicen, si aquí me pongo la cinta americana y, y para adelante, ¿sabes? Y esto aguanta lo que, lo que te dé la gana, ¿vale? Entonces, bueno, mmm, lo que decía americana imprescindible eh, si no puedes colocar lo que vas a regalar eh, dentro llévalo encima vale de forma que sea que sea muy fácil que sea, sea muy natural al final de la de la escala decir bueno pues gracias por, por estar aquí eh, puedes llevarte esto de, de recuerdo ¿Vale? eh, estos también son cosas que, que ha hecho mi, mi hija ¿no? de hecho creo que lo tengo por aquí un momentito ¿No hay? Ay, estas son pequeñas cosas de, de Papercraft. Bueno, la verdad es que mi hija es una artista, aparte de ser profesional, bueno, está, está acabando la carrera de informática trabajando en una empresa. Eh, entonces, bueno, pues son, son cosas que puedo hacer. Yo, yo soy incapaz. ¿no? De hecho, lo único que logré hacer fue eh, un pajarito de Papercraft. Ah, otra cosa que a veces, a veces también daba, eh, de esto eh, Hamabez. Solo Hamabez pues te compra un paquete de 400... A veces en, el, en el Ikea eh, y de esto para hacer, para hacer un montón de cosas ¿no? no sé, no sé por ejemplo, aquí tengo creo que era no sé lo que era originalmente creo que un cocodrilo. pero, un no sé, este toro era muy complicado no eh, pero fijaros que detrás hay unos cubos que también están hechos de eh, están hechos de, de eso de eh, origami sea, yo a veces lo que he hecho ha sido, por favor explícame cómo va esto, porque muchas veces también lo que ocurre es que te llevas 10 origami, tienes 12 clientes eh, y te quedas sin ellos, ¿no? Y llega uno y dice, oye, ¿qué es el origami? Y digo, mmm, no sé, eh, no puedes, ¿no? Entonces, bueno, este yo digo que es absolutamente genial, pero hay otros que son mucho más simples, por ejemplo, los pájaros, por ejemplo, este, ¿vale? Este, este lo usé... Eh, bueno, eh, creo recordar que estaba presentando un póster que estaba relacionado con swarm optimization. Swarm, vale, swarm, enjambre, eh, Pájaros, pues ya está. Pues, le voy a dar un pájaro, vale. Eh, y al final aprendí a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso yo no sé cuántos pájaros me llevé, me llevé 25, 26. Pero al final los vi todos, ¿no? Y, pero allí sobre la marcha, pues con gojas de bloque o lo que fuera, pues hice, hice unos poquitos más, ¿no? Eh, si los puedes hacer de esa forma, muchísimo mejor. Y además eh, en este caso, pues, como os dije, bueno, al final lo que hizo fue escribir una, un enlace corto a, a la presentación eh, en las alas del, del pájaro, con lo cual se lleva, se lleva eso. ¿no? que lo queréis hacer, no es hacer más complicado poner bueno, un código QR o lo que sea, pero vamos, escribiendo un enlace corto en BOLI, o se ha quedado fenomenal, además toque, toque artesanal, eh, súper guay, ¿no? Estos son los, los eh, sofás de Papercraft que utilicé en el. En el eh, en el que lo he antes, ¿vale? Papercraft, más complicado eh, quizás más trabajoso, bueno, normalmente siempre tiene eh, modelos de papercraft absolutamente para todo este papel es un papel que compré en Muji eh, Muji tiene papel de origami pero bueno, en muchos sitios de tipo tipo manga y sitios así podéis comprarlo, en Muji lo podéis comprar, lo podéis comprar online eh, no es caro el papel de origami por supuesto ideal para, para ese tipo de cosas a ver si no tenéis papel de origami utilizáis una, una servilleta de, de las citas de aquí de, de granada ¿no? pero que, que el papel de origami es más, más eh, regio se dobla mejor y sobre todo también es de colores y resulta mucho es mucho más bonito no y podéis utilizar el papel de origami tanto para hacer origami como para hacer papercraft o para hacer cualquier tipo de cosas ¿no? eh, otra idea, por ejemplo, este, este congreso fue un congreso que estuvimos en Ámsterdam. Cuando no se te ocurre nada que hacer relativo al propio eh, eh, póster, el propio contenido, pues dices, vale, estoy en Ámsterdam, ¿Qué es lo que hay en Ámsterdam, Tulipanes. ¿no? Bueno, me he hecho un queso de, de pepper, pero tampoco hubiera quedado muy bien. ¿no? Y, y al final dimos pues, estos tulipanes. ¿no? Al lado está, estaba el póster de mi, de mi colega Mario García Valdez, el profesor Mario García Valdez, aquí estaba el mío. Eh, todo lo que llegaba al final, pues, toma, eh, eh, tulipán, ¿vale? Eh, y los, los pinchos estos, pues, como os podéis imaginar, pues, son pinchos de, de pinchito burro que te lo venden en el, el mercadona. ¿no? Eh, todo este tipo, ah, bueno, también, daros cuenta del detalle que, que todos los puestos que nosotros hacemos tienen, tienen licencia creativa, como, o sea, son, tienen licencia libre. Eh, para asegurarnos que son de licencia libre, por supuesto, una de las cosas que hay que hacer es utilizar eh, imágenes que sean libres, todas, ¿no? Entonces, yo siempre siempre suelo, suelo utilizar fotos mías, foto, fotos propias, ¿no? Eh, en algunos casos los trato, por ejemplo, para cambiar el contraste, para añadir el contraste, quitar el contraste, para que tenga un buen contraste con respecto a, a lo que hay, ¿no? Pero luego esos diseños, pues, se publican, eh, normalmente los dejamos en Google Drive, ¿no? Porque es la mejor forma para colaborar con, con mi colega Mario, eh, y se dejan, se dejan ahí, ¿no? Pero... Pero si tú, si tú muestras a las claras que, que es libre, bueno, pues la persona que, que lo vea puede posteriormente usar el diseño si quiere. Eh, usar la foto o usarlo todo. O sea, al final, bueno, la ciencia eh, es bueno que sea libre, ¿no? Eh, aquí una vez más, pues el seilla. ¿no es? Entonces, este seilla era el que usaba para recorrerlo. Eh, y aquí os pongo bueno, pues una pequeña notita que, que dice que, que los que visiten el póster pues se llevan un pequeño papercraft eh, de, de este tipo. ¿no? Hay también papercraft que no son, no son origami que tú dobles, sino simplemente hay mucha, eh, muchas páginas donde puedes buscar pues, eso papercraft de coches, papercraft de, de lo que sea. ¿no? Pues te llevas unos poquitos de estos y se los, se los da a la gente. Por un lado, está bien porque son más chulos. ¿Vale? por otro lado, pues evidentemente no, no un diseño tuyo ni nada, eh, pero bueno, eh, también tienes que ver un poco el tiempo que tienes para prepararlo. Todo esto eh, diréis, va, ah, esto es mucho tiempo y no sé qué, bueno, no sé si es tiempo, o sea, no vamos no, no, o sea, tienes que pensar, tienes que pensar en el concepto, tienes que pensar en toda la presentación eh, desde, desde el principio hasta el final de forma conceptual, vestuario, eh, todo, pero yo, yo creo que de verdad merece, merece la pena ahí y también lo que hace es que eh, te entretienes tú más cuando das el póster. No sientes tú mismo de, joder, yo te voy a, traer la, a traer la chapa, no sé qué. No, o sea, es, es una actitud totalmente diferente. ¿no? Yo creo que también eh, la gente que viene percibe la actitud y, y yo creo que hasta cierto punto lo agradece. ¿no? Eh, estos son los pájaros que, que hice. no Era un póster en el cual hablamos de un modelo algorítmico para diseñar niveles de angry birds. Por supuesto el origami es un, es un bird. Y por supuesto, como veis, está muy muy angri. ¿no? Eh, algunos más que Andy parecían sorprendidos, pero bueno, tampoco, o sea, con mi habilidad origámica y también de diseño, yo creo que tampoco se puede pedir más. Y, y si le dice a la gente que está en angri, te dicen, no, pues, está muy muy muy cabreado estos esto es, no eh, Al final, lo cierto es que lo, los postales pues tienen este destino. Eh, ir a la basura, no yo antes me los traía, pero joder, es que llega un momento que ya, que ya no sabes qué hacer con tantos o sea, yo tengo todo mi despacho lleno el póster, eh, y dice, bueno, pues ¿qué hago con ellos, ¿no? Que al final van a la basura, ¿no? Porque. Pero, pero lo que no tienes que hacer es que vaya a la basura también lo que tú has contado en el poste O el momento que has pasado eh, diseñando el póster y luego contándolo. Por eso, bueno, os vuelvo a repetir los objetivos de, de del póster, eh, primero es que la gente se, eh, se acerca al póster, segundo que recuerde el póster, por supuesto, objetivos objetivo secundarios, eh, que, eh, que tú tengas un momento agradable haciendo ese póster y que la gente eh, sea capaz de volver a, a, a las presentaciones de póster que tú, que tú hagas. Eh, yo, de verdad, creo, sinceramente, lo, lo he puesto en práctica que con, con un poquito de cariño y una mínima habilidad. O sea, yo, bueno, pues tengo, tengo la. La suerte y estoy muy orgulloso de tener... Eh, ...una hija que son mucho más viles que yo en el origami... ¿no? Eh, ...y mucho más viles que muchísima gente... Bueno, ahora que, ...que tiene muchísimo arte. Yo soy, yo soy un desastre... ...pero si tienes una pareja, una persona que te pueda ayudar... ...o bien, bueno, pues buscar busca formas simples de hacerlo... Eh, ...y con ayuda de cosas que puedes encontrar... ...en cualquier mercería de barrio... ...en cualquier sitio de, de bella arte o de hobby... Eh, ...en el Mercadona... Puede hacer unos postes verdaderamente memorables. Yo, de verdad, que os animo a que lo, lo intentéis. Eh, Preguntas, dudas, comentarios. ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis comentar alguna experiencia personal vuestra? ¿O, o ¿Qué opináis de esto? Si queréis algún truco más o, o lo que sea. Eh, muchas gracias a, a vosotros a los que estáis ahí. Bueno, he visto que han llegado 28 personas más, o sea que estamos casi 100 personas. Sí, he pasado he pasado el link. Eh, lo que pasa es que el link bueno, es un poco. Eh, eh, a ver, lo que tiene son solamente las fotos, pero os lo, os lo dejo aquí otra vez. Gracias Marta, gracias Jorge, gracias Rey, gracias Mohammed. todo no tengo en un álbum de fotos en, en, en Flickr. Pero los otros fotaremos. <ríe> si sí, es memorable. Sí, bueno, un poco lo que, lo que se busca. Y luego de camino aprendo a hacer origami, que eso nunca viene más. También relaja mucho. Ah, el de asistencia. No tengo ni idea. Dani, pasa el de asistencia, por favor. Gracias, pastora. Sí, un poco batallitas de del abuelo, ¿no? Pero que... Eh, bueno, yo, yo siento un poco que, me, que yo creo que me han ayudado en mi carrera científica. Entonces, eh, bueno, eh, espero que también lo, lo ayude. Me han he hecho preguntas hace un rato por el chat, no lo he visto, Miguel Ángel. Eh, ¿Me las puedo repetir o...? A ver, la estoy buscando. A ver, ¿qué cambios han tenido los postes debido a los congresos virtuales? Me dice María Pula Pagarizo. A ver, tienen varios cambios. Para empezar, mmm, vuelve a un sistema en el cual es bidimensional la presentación. Eh, entonces los pósteres co los, los congresos virtuales, eh, lo primero es que es mucho más difícil atraer a la gente, porque, porque bueno, no están ahí, no están a la vista, no, no tiene esos trucos de, de hacerlo. Entonces la gente va más directa a los pósteres que necesita. Eh, y segundo, es más difícil que esos pósteres de este tamaño que sean. Eh, que sean realmente eh, tridimensionales ¿no? entonces al final lo que ocurre con los, con, con los congresos virtuales que al final el póster pues se parece a una, una presentación quizá un poco más corta ¿vale? eh, yo creo que ese es un poco lo, el cambio que ha habido yo o, espero que eso cambie en el futuro de hecho todas estas cosas que, que os digo son un espacio físico eh, y, y, y, bueno, eh, no se aplicaría a un el virtual como, como el natural, ¿no? eh, Me dice Elizabeth Chica, ¿qué programa utilizas para crear el póster? Generalmente utilizo eh, eh, las presentaciones de, de Google Drive, porque en la mayor parte de los casos lo hago en colaboración con, con Mario o con alguna otra persona, entonces lo hacemos con, con Google Drive. Entonces, bueno, hace muy fácil, eh, te hace muy fácil ajustar las cosas, colocarlas bien, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues... Para mí, para mí es suficientemente bueno. ¿no? Eh, a ver, dice, ¿qué elementos debe tener la estructura del póster? Eh, a ver, para mí tiene que tener eh, los tres elementos fundamentales son, evidentemente el título, ¿vale? Eh, aunque eh, solo imprescindible el título, ¿no? no hace falta que ponga nombre, universidad, no sé, no hace falta. Las conclusiones deben de ir siempre en el póster, ¿Por qué? Porque también lo que te hacen es que la narrativa que tú vas a hacer, eh, cuando termina el póster, pasan las conclusiones. Entonces, que las conclusiones estén en un lugar muy claro, que estén siempre ahí, eh, que sean dos otra ideas fuertes que se puede llevar la gente, siempre deben de estar ahí, ¿no? eh, El resto de los elementos, bueno, tienes que tener los resultados, evidentemente, tienes que explicar también de alguna forma los conceptos fundamentales con los que estés trabajando, porque no siempre la gente va a estar familiarizada con los algoritmos, con el problema que va a resolver, etcétera. Todo eso debe estar ahí, ¿no? Pero ya digo que como elemento fundamental eh, para mí, título eh, y conclusiones. ¿Vale? A ver, ¿qué más? Ah, dice, ¿cómo se diseña de los tecnicismos? Me va a perdonar, Luis Alberto, pero no, no entiendo exactamente qué quieres decir. Eh, ¿Qué quieres decir de cómo se diseña de los tecnicismos? Abre el micrófono si quieres o en el chat. Buenos días, buenos días con, con todas, con todos. Buenos días, Juan. Eh, bueno, mi pregunta iba encaminada un poco a, a lo que tú ya respondiste eh, anteriormente, ¿no? Entender eh, cuál sería, cuáles son los, los elementos que, que conforman la estructura del, del póster, porque sí. básicamente tu, tu clase ha ido dirigida, eh, me parece más bien, claro, a la innovación, a la creatividad que puede tener cada uno de, lo, de los pósters. Uh -huh. eh, pero lo que yo me preguntaba es más bien si desde las distintas disciplinas eh, siguen un, un, un mismo diseño, un, un mismo parámetro, ¿no? Para, eh, desde la parte más técnica, poder comunicar eso a, eh, a, a las personas, eh, eh, lo que se encuentra pues no conceptualmente, eh, metodológicamente en, en el póster, Juan. Más bien por allí iba la, la inquietud. Bueno... Yo creo que no debe haber demasiada variación para diferentes disciplinas. Eh, al final siempre es lo mismo, siempre tienes que transmitir un mensaje. Eh, Quizás otras disciplinas no sean tan visuales, eh, pero en caso de que las disciplinas no, no sean tan tan visuales, yo, yo os animo a que simplemente busquéis la forma de transmitirlo eh, como se ocurra. Eh, con marionetas, eh, con, eh, no sé, o sea, yo una vez una presentación, por ejemplo, me, me cogí todos los peluches que tenía mi hija y Hice una presentación con, con diferentes peluches, ¿no? Entonces, eh, o sea, a ver, no sé si habéis hablado de Valdelomar. Valdelomar era un cineasta y, y una, un ingeniero granadino que lo que hacía era que quería eh, que el cine escapara a los confines de la pantalla, ¿no? Tenía, tenía un concepto de, de cine que era, que era un concepto total de cine. ¿no? Yo, para mí, el concepto ese se puede aplicar perfectamente al mundo de los pósteres, ¿no? Eh, el mundo de los pósteres al final... Que, tienes que tener en cuenta tu objetivo, que el pátel sea memorable. A partir de la, de los medios, simplemente utiliza, utiliza tu imaginación, ¿no? eh, De esa forma, Bueno, también aprovecho y contesto lo que ha preguntado Isabel Aster Montoya. Dice, buenísimo, supongo que hay que comprar material con tiempo. Evidentemente que hay, hay que hacerlo con tiempo. ¿Hay algún lugar donde inspirarse y actualizarse? Eh, bueno, yo diría que me inspiré y me actualicé mucho con mi hija. <ríe> porque, porque yo digo que tiene una sensibilidad artística especial, ¿no? Eh, y también con, con colegas realmente busca dentro de ti o sea, yo, yo creo que, que trata de usar un poco tus propias habilidades personales y, y, y trata de hacerlo eh, lugares donde inspirarse y actualizarse yo creo que, que si vais a multitaller vais a encontrar un montón de cosas súper chulas súper chulas, o ir al economato por ejemplo de Bellas en Valle Arte hay un economato que, que tiene un montón de cosas artísticas y oye Tienes allí un montón de, de cosas, además, súper baratas, ¿vale?, que puedes que puede usar. Entonces, eh, piensa piensa cómo puede transmitir este mensaje, ¿vale? O sea, piensa conceptualmente en cuáles son lo, los dos o tres ideas de fuerza que quieres transmitir. Eh, a partir de ahí, crea una especie de narración, una especie de guión de lo que quieres hacer. Y a partir del guión, crea un poco lo, los decorados que vas a necesitar. Y en los decorados, entonces, va a entrar el póster, ¿vale? Eh, Puedes tener desde un póster totalmente vacío solamente con el título y con una con una imagen que puedes utilizar como decorado, hasta oye, un, un, un, un póster con forma de acordeón que lo vayas desplegando. Realmente, como os podéis mirar, es simplemente mirando canales de YouTube o podcast de, de, de arte, de, de manualidades, de, de ese tipo de cosas. O sea, es, es un poco. O sea, no voy a decir que el origami es una solución para todo. Quedaros con la idea de utilizar los decorados, de darle algo a la gente, darle una ayuda, un ancla que sirva para recordar, ese tipo de cosas. Es un poco la No sé si te contesta eso la pregunta, Isabel. Sí, sí, lo de los mato. o sea, de verdad que lo aconsejo, es que está genial, ¿eh? Multitaller también está genial. O sea, tú vayas multitaller y te quedas fascinado. Y dice, jolina, si yo hubiera conocido esto de, de chico, o sea, estaría aquí todos los días. O sea, hay anillas, hay, anilla, hay telas, hay, yo qué sé, todo tipo de movidas. O sea, es, que, es, que, es de verdad, es de verdad alucinante. Eh, y yo digo que, que yo, yo siempre he perseguido que en nuestra profesión debemos intentar disfrutar un poco con lo, con lo que hacemos, ¿no? eh, eh, Tratar de hacerlo lo menos aburrido posible, ¿no? y, y yo creo que esto, o sea, el hecho de, de, de estar preparando el póster. Eh, manualmente tirado en el suelo pegando cosas a los velcros, no sé qué te relaja te centra te ayuda a transmitir mejor y, y yo creo que eso eh, eh, o sea, al final yo creo que es beneficioso te quita un poco de estrés también ¿no? de, de, todo, de todo el tema ¿no? porque o sea, todo el tema del póster está allí viene gente no viene fíjate lleva una hora y media no se acerca nadie es un poco estresante es un poco un poco eh, chunguillo ¿no? y con esto pues, un poco te, te ayuda ¿no? y, y, y en fin, si no otra cosa, pues va a tener compañía, o sea, va a llegar la gente y va a decir, mira, como a mí me ha sucedió. Oye, todo este tema no entiendo un carajo, pero, pero tú cuéntame, y estamos un ratico y ya está, y mira, eh, o sea, no te va a dar cita ni te, te va a proporcionar un, un proyecto de investigación de lo, del NIH, ¿no? Pero, pero, pero bueno, eh, por lo menos te va a servir un poco para, para aprender y, y para también eh, enseñar. más preguntas, dudas, comentarios. gente? Muchísimas gracias por estar ahí todo el rato. Eh, ya sabéis que podéis contactar conmigo, jjmirelo en Twitter, jjmirelo en Telegram, jmirelo si tenéis alguna pregunta o si queréis preguntarme cualquier cosilla, eh, pues nada, a vuestra disposición. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias a vosotras siempre.